Decidimos hacer el Ciclada Cinema África y Dona porque desde hacía tiempo Barcelona no acogía un festival o una muestra de, de cines africanos. Nos pareció especialmente eh, importante hacer hincapié en el trabajo que, que desde hace unos años se está llevando a cabo por las mujeres africanas y afrodescendientes con lo que respecta a los cines africanos. Por eso decidimos que era un espacio totalmente necesario y en la época en la que lo estábamos llevando a cabo, que empezó en 2017, pues...